Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y este va a ser un video muy, muy, muy, pero muy que muy cortito Porque simplemente va a ser para informarles y pasarles un nuevo código que está dando vuelta eh, Debido a que el señor Capmech que era básicamente un integrante del staff de Wargaming, eh, de What en NA Bueno, se... Aparentemente se habría ido eh, o se había retirado de la empresa o cosas así y le han dado un tipo de código eh, que se supone que el código tendría que haber dado un comandante Match pero eh, aparentemente algunas personas estarían recibiendo otro tipo de... De recompensas Bien, así que nada Yo le quería agradecer al señor Cóndor eh, Argentino ahí del Clan Leaks. Que me lo ha pasado por privado ahí en el Whatsapp para que lo pueda subir en forma de video Así que, bueno Básicamente ahí le estoy dejando El codillo, les voy a estar dejando Igualmente abajo en la descripción de este video eh, El link para que puedan directamente Cliquear ahí ya, los lleva directamente Y el código escrito para que no tengan Que de, o sea Estar escribiendo letra por letra eh, Simplemente por la imagen el, el código básicamente es el que acaban de ver en pantalla O que están viendo en pantalla Ese esa especie de código raro que es Letu 2 eh, GTHR Así que bueno, nada, pero básicamente se lo voy a estar dejando Seguramente En la eh, Descripción de este video Así que por ese lado quédense tranquilos Y, y bueno, nada le, le, le agradezco nuevamente a a Condor, obviamente, y también a los chicos que están en el grupo de Nando Army ahí en el grupo de Whatsapp, que también lo han pasado por ahí. Así que, nada, como siempre, le, les agradezco a todos por estar eh, conectados y también a toda la gente de Discord, porque también por Discord lo han pasado. Así que, bueno, amiguitos, eh, nada, pongan ese código, van a estar recibiendo... Eh, yo por lo por lo pronto estuve recibiendo unos... Eh, a ver si las puedo mostrar, déjenme ver un segundo. Eh, vamos a exterior. He recibido unos... Estilos eh, 2D de Cup Match El tema es que anda a eh, encontrarlo. Sería la cuestión, ¿no? Eh, acá está, mira, mira. Justo. Cabbage Mechanic. Recompensa. Bueno, este sería básicamente el estilo que estarían recibiendo. Que dice Cup Match Team. Eh, que estarían recibiendo. Si. Canjean el código y después tenés otro más que sería este que tampoco es tan distinto. O sea, básicamente bastante, bastante parecido. Eh, son bastante coloridos los dos, demasiado coloridos para mi gusto. No sé si les usaría realmente este video. Pero bueno, tal vez en algún tanque que no tenga otro camuflaje para ponerle puede ser que se lo coloque. Pero teniendo 706 estilos personalizados más en los que tengo en el garaje, estaría realmente complicado. Pero bueno, básicamente para que puedan ver y, y si les gustan los, los eh, estilos 2D, puedan también canjear el código y disfrutarlos. Así que bueno, amiguitos, nada, sin más me despido. Espero que les sirva el codito que lo usen y eh, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el próximo video. Muchas gracias, cuídense y nos veremos. Besitos, eh, chau chau.